Oh um. más bello Él es lo más bello gloria tuya oh Señor el honor Thank you, Bye. Jesus. Y adorar este tiempo de adoración conmigo Dios bendiga a cada uno de ustedes Gracias por su apoyo Por los comentarios Comparten este video Dejen su comentario Pónganlo en su historial Y etiquétame Méndez, Así lo puedo compartir Gracias a todos ustedes Me encantó esta adoración Que me la recomendaron ustedes Y... Yeah. y